Tan solo desde el espacio podríamos divisar el océano de selva que rodea la capital del Guainía, ubicada a 688 kilómetros de Bogotá. Te invitamos a conocer, en tan solo 90 segundos, nuestro importante proyecto de investigación. Un cordial saludo. Bienvenidos al Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico, Caena. Es para mí un placer presentar uno de los mejores proyectos de investigación que el INIRIA y el país puede realizar en los próximos años. Acompáñame y les contaré de qué se trata. Bueno, muy buenas. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Isabela, hoy te voy a mostrar uno de los proyectos que estamos desarrollando acá en el SENA Regional Guainía. Ay, qué bueno, cuéntame, ¿de qué trata? Bueno, para hacer eso, vamos a, a, aquí estamos en el Guainía, vamos a ubicarnos satelitalmente aquí en nuestra ciudad, aquí en, el, en el, la ciudad de Inírida. A ver... En este momento, eh, uno de los problemas que tiene nuestra ciudad es la parte de las telecomunicaciones. Precisamente el año pasado eh, tratamos de presentar una propuesta para subsanar o mitigar esos problemas que tenemos. ¿Cómo te digo en el colegio? Muy bien, pero a causa de esta pandemia he tenido muchos problemas con la red. No han podido enviar los correos. No. Eh... Lleva mucho tiempo en enviar audios, videos y diferentes trabajos. Bueno, precisamente, eh, una de, de las eh, situaciones que presenta este proyecto, de las propuestas que presenta este proyecto, es tratar de mitigar ese problema. Eh, el, el prototipo didáctico de aprendizaje activo lo que busca es que sin necesidad de Internet, usted pueda navegar como si fuera internet sobre todas las actividades, aplicaciones, herramientas que usted necesite. Por ejemplo, yo quisiera que nos conectaran, venga le conectamos al celular. Listo, conéctate ahí ya, ya tienes acceso en este momento a nuestro, a nuestro prototipo didáctico. Está muy parece? bonito. Bueno y puede entrar a cada uno, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, si tú quieres, lo puedes ir haciendo allá. Yo lo voy haciendo acá. Mira que en el material puedes incluir, por ejemplo, eh, juegos interactivos donde puedes, por ejemplo, manejar eh, rompecabezas. Utilizamos la parte pedagógica en cada una de las actividades y herramientas que estamos desarrollando. Eh, una de las cosas importantes del prototipo es que adicionalmente a eso usted puede trabajar eh, Puede descargar sus materiales a una gran velocidad. Imagínense, ¿cómo, ¿cómo está la velocidad? Súper chévere. Igual los videos, ¿cierto? Sí, y las descarga. Todo funciona a gran velocidad. Si usted observa, por ejemplo, este video, mira este video, ¿cuánto se demora en descargar? las se tecnológicas no sé, no, de nada. De ya no este momento Y usted lo mismo lo puede ver en su celular. Entonces, si usted desea en su celular, puede observar el video sin ningún inconveniente. ¿Qué hace el prototipo didáctico de aprendizaje? Navega a más de 50 o 100 megas de velocidad. ¿Cómo ¿Y te cómo parece? es esto? Pues muy sencillo. Lo que utilizamos es el aprovechamiento del espectro radioeléctrico que está disponible en Colombia y que es parte de nuestra constitución colombiana. Es parte de nuestros bienes. Es un bien del, del Estado. Yo no y un tenía, bien de, yo no ¿no tenía conocimiento de esa tecnología. Bueno, precisamente una de las cosas que queremos es que el gobierno, el sector privado y público, eh, aprovechen esta tecnología en estos momentos del COVID-19 que tenemos un inconveniente bien grande es una gran oportunidad, mire que en medio de los problemas aparecen las grandes oportunidades bueno Isabela, entonces vamos a, vamos a invitar a todas las personas del sector público y privado para que podamos sacar adelante este proyecto para poder mitigar esos problemas de telecomunicaciones que tenemos en Inidio y precisamente aquí, recuerden que este, con este proyecto vamos a poder tener videoconferencias vamos a poder tener llamadas vamos a poder tener televisión en vivo y en directo sin necesidad de... Internet. Sin necesidad de internet. ¿Listo? Los esperamos.